Hola chicos este es el tercer capítulo de Goku traicionado y caía en Boku no Hero Academia Bueno chicos las imágenes y vídeos en este video no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores Diciendo esto muchas gracias y empecemos con el vídeo Este capítulo comienza en la academia Ua. Estarían por escoger sus nombres clave o más dicho, sus nombres de héroes todo dirían sí. por fin haremos algo interesante y estarían hablando sobre las pasantías y todo eso. Pasando un tiempo llegaría la heroína Midnig, para ayudar en los nombres pero Midoriya cambiaría el tema y preguntaría por el tipo que salió del portal. Kirishima diría si ese villano apareció y atacó a Bakugo, ese infeliz me la pagará diciendo, lo que Aizawa diría, no ese tipo dijo que Bakugou lo atacó primero y él solo le dio su merecido. Bakugo escuchando esto diría solo me atacó cuando estaba descuidado. Minmin diría sí, pero para ser honestos ese chico era demasiado atractivo. Momo escucharía eso y diría, yo no le vi nada atractivo a ese sujeto, a lo que la heroína diría, tú no le viste de cerca, pero créeme que ustedes dos tienen una similitud en el cabello. A lo que Momo se sorprendería por lo dicho, pero Aizawa diría bueno ese tema solo sabe Olmig, y la policía todo pasa igual que la historia, mientras que con Olmig estaría con el héroe Cementos y vería que llegaban más ofertas para los de primer año, uno era para el prota de Midorilla, Olmig sorprendido por eso, e iría a avisarlo, una vez que se habían reunido y pasarían a conversar los dos, tal como la historia, pero esta vez Midoria preguntaría por el tipo del festival, lo que Olmid diría. Mira este tema es confidencial pero te lo contaré y una vez contado Midoriya quedaría asombrado por lo dicho y diría que habrá querido decir de que es un Saiyajin criado en la tierra y que fue traicionado por sus amigos y también me sorprendí de que curara tu herida. Eso es algo imposible Olmir diría así es joven Midoriya pero preguntaría de dónde estaba el sujeto y Olmir diría la verdad no sé dónde estará ese sujeto. Goku estaría comiendo como siempre y diría uff eso estuvo delicioso y pensaría, bueno ya conocí todo de esta ciudad, ahora donde más iré, eso se preguntaría y dando tanta vuelta si escucharía que muchas personas hablaban de Josu y Goku diría en sus pensamientos diciendo, si es algo para comer o será un lugar, así saliendo de sus pensamientos y preguntaría a una persona a lo que esa persona diría que era un lugar. Goku entendería y diría creo que iré a visitar ese lugar pero siento que va a pasar algo interesante por allá, diciendo eso saldría volando, mientras se iba Goku tendría un mal presentimiento y diría que es esto lo que estoy sintiendo y pensaría tengo que seguir entrenando y dominar el ultra instinto lo más pronto posible, siento que alguien fuerte va a aparecer. Diciendo esto seguiría directo a Josu, mientras con Gran Torino estaría entrenando, a Midoriya para controlar el One for All, lo que conseguiría dominar un 5% diciendo esto pasamos donde está, All Miggity con la policía, lo que estarían hablando sobre el Nomu que atacó en la USH, lo que hablarían diciendo que tenía múltiples dones y que tenían una pista sobre el líder, la policía diría que puede haber una persona que pueda transmitir dones lo que asombraría a Olmiga por lo dicho de la policía, lo que diría entonces ese hombre aún sigue con vida. Mientras con Goku habría llegado a la ciudad de Josu y estaría paseando por la ciudad y encontraría un restaurante, entrando a comer como es costumbre. Nota Goku tendría dinero debido a que participaría en un torneo de lo que ganaría mucho dinero a fin de nota con Midoriya, estaría entrenando con Gran Torino, pero diría bueno es suficiente, vamos a pelear con villanos, para que te sigas acostumbrando a One for All, lo que asombraría a Midoriya y saldrían hacia Shibuya, pero estando en camino, se toparía con inconvenientes, debido a que un Nomu atacaría a un héroe, lo que actuaría de inmediato con Goku estaría comiendo como siempre y pagaría la cuenta lo que los dueños le darían un descuento por haber comido demasiado y estando con la barriga llena se iría del lugar pero en medio camino se escucharía gritos de la gente y verían que la gente estaban corriendo Goku diría que pasa y vería una cosa extraña era un Nomu y que estaba a punto de atacar a los dueños del restaurante Goku vería esto y se preguntaría qué son esas cosas pero sin más iría a atacar, dándole un golpe, el nomu retrocedería un poco, Goku se sorprendería de eso, y trataría de atacar a otra vez pero se daría cuenta que alguien lo iba a golpear por atrás esquivándolo, y en un rápido movimiento mandaría a volar a los nomus con unas ráfagas de ki dejándolos lastimados, Goku vería eso y cargaría más ki eliminándolos, con facilidad, pero se percataría de que alguien lo estaba observando, era Gran Torino en la mente de él, diría ese tipo es del festival deportivo, que está haciendo aquí, no creo que a esos nomos con mucha rapidez. Goku no tomaría importancia y vería para un lado que estaba en llamas, Gran Torino haría lo mismo, y vería que él se estaba yendo para ese lugar. Goku diría bueno iré para allá para bajar un poco la comida marchándose del lugar, Gran Torino también estaría por irse pero vería que Endeavor también llegaría junto a Todoroki, lo que se sorprendería. Con Midoriya él estaría en busca, de Ida, pero se acercaría más a un lugar donde había héroes peleando, con Nondus. Midoriya diría que es esto y se preocuparía más, por Ida, todos los héroes estaban en apuros debido a que esos Nondus eran fuertes una heroína, diría que demonios son estas cosas, otro diría estas cosas son demasiados fuertes, Midoriya estaría por irse, pero no vería una explosión grande, todos los héroes, pero espera que es lo que acaba de suceder, ¿Quién hizo esto, Deco asombrado por eso y se preguntaría a quien hizo eso, pero se vería una silueta de un hombre de pelos parados, un héroe diría mira y hay alguien caminando por el medio del fuego, todos harían caso y verían a un hombre con las ropas negras, con una mirada seria, todos pensaron que era el creador de este alboroto así que decidieron atacar, Goku estaría llegando y vería que eran las mismas cosas que elimino, y que los héroes estaban peleando, y diría ellos pelean duro pero aún así no es suficiente para derrotarlos, bueno acabaré esto de una vez por todas, lanzando una ráfaga de ki y impactaría en los nondus llamando la atención de ellos, Goku vería eso y sonreiría, y diría liberaré un poco de poder, para acabarlos de un solo ataque mientras los héroes, estarían pie de atacar por atacar, pero verían que el sujeto había desaparecido de las vistas de ellos, pero escucharían golpes pero verían que todos los gnomos estaban en un lado, y verían al tipo de espaldas y diría váyanse de aquí, yo me encargo, los héroes dirían como si te vamos a hacer caso, Goku sonreiría y diría bueno, los héroes dirían quién eres, pero no terminaría de terminar debido a que esto, Integra a los gnomos al tocarlo, pero mandaría volando a los héroes por la presión, doría, vería eso asombrado por lo sucedido pero saliendo de sus pensamientos, iría en busca de Ida, Goku se daría la vuelta, y vería a Deku que iba corriendo como si buscara a alguien, lo que decidiría seguirlo, pero vería que Endeavor llegaría al lugar junto a Todoroki, lo que el héroe vería eso iría, con que eras tú lanzándose a cero olvidar lo que me hiciste, Goku vería eso e una velocidad increíble que en de se asustaría y empezaría a buscar a al-saiyan con la mirada pero sería en vano ya que se había ido del lugar pasamos directo a shigaraki él estaría confundido debido a que habían acabado a todos sus nodus nota en este caso habrá más de tres nomus fin de nota diría quién fue el que hizo esto gurugi diría la verdad no sé pero fue algo muy extraño, pero tenemos que informar esto a nuestro líder, Alok Heshigaraki estaría de acuerdo. Con Goku él estaría siguiendo a mi rodilla y vería que al fondo había tres personas, era un héroe, un estudiante de la, o hay un sujeto extraño que era él. Asesino de héroes. A lo que vería a Midoriya a moverse muy rápido para colocarle un golpe al asesino de héroes, Goku solo observaría para ver qué pasaba. Todo pasaría igual a la historia donde Midoriya pelearía contra el asesino de héroes, lo que Goku diría o ha mejorado un poco y al parecer ha controlado un poco de su poder, diciendo eso sería igual hasta que llegara Todoroki. Goku diría, "Oh, oh esto será interesante. Esto pasaría igual de la historia hasta donde el asesino de héroes estaba a punto de cortar el brazo de Todoroki, pero algo golpearía al asesino de héroes a lo que todos mirarían para arriba y darían a un sujeto de aspecto negro, Goku diría que estos niños te ponga en apuros es realmente decepcionante, el asesino de héroes diría quién eres, si eres un héroe tendré que acabar contigo, Goku reiría y diría si no puedes acabar con unos niños que te hace pensar que puedes conmigo, doría miraría y diría ese tipo fue el que acabó con los nondus, Todoroki. Diría que está haciendo este tipo aquí, vamos atácame si puedes, el asesino iría a atacar al nuestro Saiyan favorito, Vitoria diría ten cuidado que te corte te puede para mí? no terminaría de hablar debido a que Goku diría, si se ya no soy tan idiota como antes, acabaré esto rápido eso diría mientras esquivaba los cortes del asesino, Goku cansado de eso le daría un golpe que mandaría retrocediendo unos pasos más, a lo que el asesino diría este tipo es fuerte aparte esquiva todos mis ataques quién diablos es este tipo Goku diría eso es todo enojando al asesino lanzando un corte hacia el Saiyan pero se quedaría sin hacer nada todos dirán cuidado el asesino sonreirá pero se acabaría muy rápido ya que la espada se había roto al tocar el cuerpo de nuestro Saiyan todos dirán pero qué pasó. como hizo eso el asesino quedaría quieto pero vería al Saiyan frente de él diciendo con esa fuerza no me harás nada Lanzando una ráfaga de ki que lo mandaría Volando dejándolo inconsciente por unos minutos todos no dirían nada ya que acabó con el asesino de un ataque, todos se podrían mover, y Goku amarraría al tipo y lo lanzaría a la calle como si basura fuera, todos verían eso y irían a la calle, donde estaba el asesino, pero llegaría Gran Torino y al ver a mi rodilla, se enojaría pero vería que habían, atrapado al asesino de héroes y vería a nuestro Saiyajin pero llegaría más héroes y verían que habían niños heridos y al asesino de héroes amarrado, pero verían a los a de que se estaba yendo, y Gran Torino diría: Espera, quién eres, él no respondería, pero vería a un Nomu volando, llevándose a Midoriya. Goku pues estaría por detenerlo, pero alguien se movería, acabando con el Nomu, y liberando a Midoriya. Pero en debo llegaría al lugar y diría: que Si han visto a un Nomu, pero vería al asesino de Ero estarado, con el Nomu en el piso, y decidiría atacar al asesino si pero Gran Torino diría: Espera, el asesino de de héroes vería a Endeavor y diría un impostor, y que esta calle estará llena de sangre de una impostor, lo que podría el ambiente lleno de terror, todos quedarían con que lados del miedo, menos nuestro Saiyajin a lo que se movería a una velocidad increíble y le daría un golpe en la nuca dejándolo inconsciente al instante al asesino y enojado diría a Endeavor, no creo que no lo hayas, podido derrotar a esta cosa y así que haces de amar héroe eres patético, Goku diría entreguen a este tipo a la policía y digan que lo derrotó un tal Son Goku, todos dirían está bien, y así pasando un día, todos estaban hablando de lo sucedido en Josu y que habían derrotado al asesino de héroes, y el que lo derrotó fue un tal Son Goku, todo el mundo estaba hablando de él. Mientras conmigo día él estaría en el hospital, con sus compañeros y con Goku, él estaría descansando, pero diría esos chicos quedaron heridos creo que iré a ver cómo están, eso diría con un poco de dudas pero iría mientras con los estudiantes estarían descansando, pero entraría un perro que era el jefe de policía de Josu, lo que dirían, que el asesino de héroes tenía huesos rotos y algunas quemaduras, los estudiantes responderían, que el que hizo eso fue Son Goku pero él respondería en serio, pero ustedes también estaban y saben que está, prohibido de usar sus dones y que era una violación muy grande, a lo que Todoroki, respondería enojado, diciendo espere un momento, si Ida no hubiera hecho nada, ese héroe habría muerto allí mismo y de no ser Midoriya, de seguro habrían muerto los dos y dice que teníamos que seguir las reglas, dejar que murieran, a lo que el jefe diría entonces, está bien romper las reglas por beneficio propio, Todoroki diría, no es el deber más importante de... El jefe diría, por eso es que todavía no eres un héroe, a lo que Todoroki se enojaría, pero se escucharía una voz todos mirarían para afuera y verían a goku que había escuchado toda la discusión y diría el niño tiene toda la razón el jefe de policía diría tú eres ese tal son goku verdad goku diría y que si lo soy entrando a la habitación y diría si no fuera por esos niños ese héroe y ese niño ida hubieran muerto eso estaría correcto para ti según tú pero es absurdo y diría aquellos que rompen las reglas son, escoria pero, aquellos que abandonan a un compañero son peor que escoria. Diciendo eso todos quedarían callados, los héroes diría quédate quieto, Goku respondería ustedes no me ordenan y dándose la vuelta y diría, ustedes dos y de ahí tomen. Dándole una semilla del ermitaño diciéndole que se coman verán que se van a recuperar de inmediato todos, confundidos pero harían caso y se asombrarían ya que recuperaron todas sus heridas y sus energías mi rodilla quedaría asombrado y diría muchas gracias pero mi nombre es mi toría no mi rodilla. Goku diría, está bien, Ida diría, ¿por qué haces esto Goku? Respondería, ustedes se lastimaron más en la pelea, bueno yo me voy yéndose de ese lugar, todos estarían asombrados por lo que pasó. Fin del capítulo 3, gracias chicos por todo el apoyo, estaré trayendo el 4 capítulo pronto, y disculpen por no subir breve, tuve unos inconvenientes, bueno muchas gracias por todo.